del desarrollo de nuestro país de nuestra provincia porque todos dominicanas y dominicanos juntos vamos a poder salir de esta pandemia y de este momento tan crítico que está viviendo el mundo Inmediatamente, vamos a presentar a la señora Sumaya Cordero, quien es directora general de operaciones, en representación de los señores Robert Carradi y Grogery King, Presidente Management Partner de la cadena de cines Caribbean Cinema. Por favor. Buenas tardes a todos. Es un placer para Caribbean Cinemas en el día de hoy anunciar formalmente la llegada de las mejores y más modernas salas de cine a la ciudad de San Francisco de Macorís. Quiero pedir un fuerte aplauso para la persona que desde el día uno, hace muchos años, cuando tan solo era diputado de San Francisco, tenía el interés de que esa cadena de cine llegara a su provincia. Y por eso quiero pedir un abrazo para un gran amigo de nosotros, de ustedes y de Caribbean Cinemas, el señor senador Franklin Romero. A Franklin nos une un gran un gran apoyo y Franklin bien del cine. Así que gracias a él y a su gestión en presentarnos a la familia López, hoy en día se hace posible el anuncio de este gran proyecto que a nosotros nos llena de orgullo poder estar presente. Solamente le podemos garantizar que los franco-macorizanos van a tener las mejores instalaciones y con lo último en tecnología que tanto ustedes se merecen. Gracias por estar aquí. Las palabras de Sumaya Cordero, directora general de operaciones de cinema Caribbean. Miren, yo quiero aprovechar, ella acaba de felicitar a nuestro senador, Franklin Romero, que sin lugar a dudas ha sido un baluarte en la política desde que comenzó como diputado y ahora como senador. Para, en el día de hoy, precisamente, el presidente Luis Abinader ha anunciado importantes obras para nuestra ciudad, para nuestra provincia, obras que demandamos los nordestanos desde hace muchos años y aprovecho para felicitar precisamente al presidente Luis Abinader por ser el segundo presidente mejor valorado en Latinoamérica creo que eso merece un aplauso para nuestro presidente le confieso algo a mi corta edad, aunque el grupo tiene más de 45 años, he sido parte en los últimos, quizás 20 años, del crecimiento que ha tenido el grupo. Y este joven que voy a presentar, y digo joven porque lo vi prácticamente nacer, crecer, desarrollarse y hoy convertirse en uno de los empresarios más importantes, y en esta tercera generación de la familia López García dirigir este emporio ya con tres sucursales de supermercado por venir y con este mall que sin lugar a dudas nos llena de orgullo quiero presentarle al joven José Abigail López vicepresidente del grupo Gran Porvenir Muy buenas tardes Distinguido presidente Luis Abinader Corona Senador Franklin Romero Y demás autoridades locales y nacionales Buenas tardes distinguidos representantes De las empresas que se instalarán En nuestro centro comercial Buenas tardes a nuestros medios de comunicación Radial, prensa escrita, televisiva y digital A todos los presentes muy buenas tardes Una vez más el grupo Gran Porvenir Junto al pueblo hacemos historia Hoy damos el primer Picasso a la segunda etapa de Palmares Mall, con una inversión de más de 300 millones de pesos, aportando más de 300 empleos directos e indirectos. Esta segunda etapa contará con 40 locales comerciales, entre ellos la prestigiosa y multinacional cadena de cine Caribbean Cinemas con siete salas de cines. Además, la prestigiosa marca internacional de comida rápida, McDonald's, Kentucky Fried Chicken, así como la cadena Bella Beauty Salon, Siena Beauty Supply, Miniso Tienda por Departamento, entre otras importantes cadenas nacionales e internacionales. Con esta ampliación de más de 18 mil metros cuadrados de construcción, se incluirán más de 250 parqueos adicionales para un total de 400 parqueos para la comodidad de nuestros clientes. Nuestro grupo gran porvenir es una empresa familiar que comenzó hace más de 45 años y tomando en cuenta el desarrollo de nuestro pueblo, hemos establecido la cadena de supermercado más importante de la provincia supermercado por venir, con tres tiendas. Además, la construcción de varios proyectos habitacionales y la agricultura con finca modelo de cacao orgánico, todo con capital netamente franco macorizano. Para nosotros, los empresarios y comerciantes de la provincia de Duarte, es de mucha satisfacción y confianza el ver que nuestro presidente Luis Abinader esté presente en esta actividad, siendo parte y testigo de esta inversión de empresarios locales y, en el mismo, y que él mismo sepa que estamos poniendo nuestro granito de arena para ayudar al plan de reactivación de la economía. Sabemos que junto al sector público-privado haremos los grandes cambios y adecuaciones que necesita nuestra República Dominicana para recobrar la estabilidad en medio de la pandemia que nos ha unido a todos como buenos dominicanos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a las empresas que han creído en nosotros. Muchas gracias a nuestros clientes. Muchas gracias a la prensa que hoy nos acompañan. y muchas gracias a todas las instituciones bancarias que siempre nos han apoyado y han creído en nosotros. Muy buenas tardes para todos ustedes. Las palabras de sea López, en este momento su familia como siempre orgullosa de este retoño, que sin lugar a duda es el capitán de este barco, que promete mucho en medio de esta crisis, estos empresarios han apostado al clima de inversión y a las estrategias económicas que este gobierno está encabezado por el presidente Luis Abinader y su equipo económico. Eso se llama confiar en tu pueblo, en tu provincia y en tu país. Me plaza en este momento tener la satisfacción de presentar en esta actividad del primer Picasso de ampliación de Palmares Simón al excelentísimo señor presidente de la República, Luis Rodolfo Abinadel Corona. Muchas gracias, Eduardo Estrella, presidente del Senado de la República, senador Franklin Romero, senadora Alexi Victoria, congresistas que, están, que nos acompañan, gobernadora Xiomara Cortés, ministro administrativo de la presidencia, y especialmente a la familia López, que estamos aquí muy contentos de haber coincidido en esta actividad y poder dar el primer picazo a una familia pujante, trabajadora y que siempre va a la, a la vanguardia del comercio en San Francisco de Macorís Muchas gracias a todos y a todas por su presencia en este acto que refleja muy bien, una vez más el apoyo del gobierno a toda inversión productiva que se realice en nuestro país puede ser en la agropecuaria, puede ser en la construcción y aquí como es en el comercio y en la construcción. Como me han escuchado en muchas ocasiones, las crisis traen consigo grandes oportunidades de cambio y las traen si estamos dispuestos a mejorar nuestro horizonte y esforzarnos en conseguirlo. Esta semana hemos acudiendo y apoyando múltiples inversiones en diferentes sectores y en diferentes regiones del país muchas inversiones como esta en esta maravillosa provincia de San Francisco de Macorís. hoy apoyamos la inversión en ocio y servicios en comercio un sector en expansión que trae consigo trabajo de calidad y estable así como generación económica en múltiples sectores de manera directa e indirecta esto es una realidad ya palpable. Los dominicanos y los inversionistas extranjeros, todos tienen un gran, un gran apetito por invertir en nuestra República Dominicana. Y su gobierno está aquí para garantizarles que no se equivocan con esta elección. Esta tarde damos el primer picazo de la segunda etapa de este centro comercial. Una inversión en esta segunda etapa que será de más de 300 millones de pesos y que aportará más de 700 empleos directos e indirectos en toda la provincia. Esta segunda etapa, a la que hoy se da luz verde, contará con 65 locales comerciales, entre ellos como ancla la prestigiosa y multinacional cadena de cines Caribbean Cinemas con modernas salas de cine y todos los restaurantes comerciales de talla mundial. Con la ampliación de más de 18 mil metros cuadrados, también se añadirán 250 parqueos que totalizarán más de 400 estacionamientos para la comodidad de los clientes y residentes de la zona. Este es un buen paso para reactivar y mejorar la pujante economía de San Francisco de Macorís, tan importante para la recuperación nacional y el futuro de la República Dominicana. Quiero dar las gracias al grupo Gran Porvenir, a la familia López, que inició operaciones hace más de 45 años y es ya un motor de desarrollo en esta provincia. Múltiples son sus proyectos destacables como la cadena de supermercados más importante, supermercados Porvenir con tres tiendas, además de la construcción de varios proyectos habitacionales y la agricultura con finca modelo de cacao orgánico, netamente de capital franco macorizano. Son un orgullo para todos nosotros. Su trabajo y dedicación ejemplar en todos estos años es digno de reconocimiento y de apoyo. Y en tiempos ahora más complicados, ustedes siguen apostando a la economía local y poniendo su granito de arena para ayudar al plan de reactivación de la economía. Sabemos que juntos, el sector público y el sector privado, conseguiremos los grandes cambios y adecuaciones que necesita nuestra nación para recobrar la estabilidad en medio de esta pandemia y que nos ha unido a todos y a todas. Muchas gracias y que Dios bendiga al pueblo dominicano. Las palabras del excelentísimo señor Presidente de la República, Luis Y Quiero sentir el aplauso para esta actividad de Primer Picasso y con la presencia del Presidente. Así que se siente ese aplauso, por favor. En este momento vamos a hacer el primer caso simbólico que deja formalmente inaugurado ya la construcción de esta actuación llamamos al presidente de la República Luis Abinader, el ingeniero José López presidente del grupo Porvenir la señora Xiomara Cortés, gobernadora, el señor Franklin Romero, senador, también el señor José Abigail López, vicepresidente del Grupo Porvenir, la señora Rubiana López García, directora administrativa del Grupo Porvenir, y demás acompañante, la señora Sumaya Cordero, también está presente ahí. Por favor, fotógrafos. Vamos a hacer nuestro trabajo, sacar la mejor foto y con un aplauso dejamos formalmente inaugurado la construcción de esta segunda etapa del grupo Gran Porvenir. Le agradecemos a las autoridades civiles están aquí con nosotros a los medios de comunicación espíritu televisivo digital a los invitados especiales a los clientes de este supermercado Gran Poréni en este momento voy a pedir por favor que presten atención a nuestro presidente porque vamos a develar el futuro cómo quedará nuestro mol vamos a ver cómo estará ya nuestro mol en los próximos años así que por favor me ayudan a develar el mol allá atrás para que vean cómo va a quedar el mol. Por favor. Viene en este momento ya formalmente lo que es el Picasso de. La segunda etapa de Palmares Mall en San Francisco de Macorís con la presencia del presidente Luis este es Abinader eh, durante este su es, visita a San Francisco de, Macorís, de San Francisco de Macorís. donde de El día Macorís, de hoy ha llevado a cabo diversos encuentros con pujante, sectores valerosa, productivos trabajador. del municipio de San este Francisco este de, de la la familia, Macorís y toda la provincia de Duarte. Posteriormente, el presidente de la República en estará familia, en lo que será la inauguración de, de la, casa, la nueva casa Franco senatorial de con esta la gran provincia ampliación. Duarte. Small, su segunda etapa. Recuerden que vamos a ver película en VIP con Caribbean Cinema. Gracias también a esta empresa por confiar en nuestra provincia. Señoras de mi parte, le agradecemos la presencia de todos ustedes a los medios de comunicación. Gracias reiterada a los que participaron en la mesa principal y diferentes ministros, diputados, senadores y gobernadores que han participado en esta actividad de Primer Picasso, de este grado.